La instalación creo que ni la comentaré puesto que no tiene nada complicado. Voy con ello y si veo algo digno de contar me paro a comentar. Ya habéis visto qué sencillo es, pues abrimos el programa y arrastramos hasta el mismo cualquier archivo de vídeo que quieras ecualizar o comprimir. También puedes usar el botón de abrir para buscar a través del explorador de archivos. Ahora nos dirigimos a Audio y luego seleccionar Pista. Si tienes varias pistas, vea a donde pone Copiar de la pista a que quieras comprimir o ecualizar. Se trata de escoger el formato en cual guardar. Esto ya depende de usted. Algo normal es MP3, pero si quieres máxima calidad, entonces escoge PCM. Una vez hecho esto, ve a Filters. Aquí podemos ver ya todas las opciones disponibles para nuestra pista de audio. Podemos ir a la pestaña de compresión primero. Si no tienes mucha idea te explicaré lo básico, pero le recomiendo que busque tutoriales de compresión para que alguien le pueda explicar con más detalle lo que hace cada control. Ahora bien, para la gran mayoría será suficiente lo siguiente. Para activar las funciones de compresión hay que marcar la casilla el Compresor. Con el compresor podemos hacer que lo que se escuche muy alto no se escuche tan alto y al poder darle más volumen, escucharemos mejor las partes bajitas de nuestro vídeo. Esto es a muy grosso modo. Hay que tener en cuenta que al comprimir se escucha más bajo, por eso, para compensar la compresión es mejor dejar activada la casilla de normalización. Con el 3 podemos controlar la cantidad de compresión. En resumen, para comprimir más, tienes que poner una cantidad negativa más alta. Si no sabes nada de compresión, el resto de parámetros déjelos como vienen. Explicar el tema de la compresión da para un vídeo muy largo, hay ya muchos en YouTube y no es la misión de hoy. Vamos a pasar a la pestaña de ecualización que está justo al lado. Activamos su casilla para poner la eco en marcha. Esto es más fácil, el primer control es para controlar los bajos o sonidos más graves, luego tenemos el volumen de los medios y por último está en control de las frecuencias más altas, las más agudas. Si queremos filtrar las frecuencias bajas por completo para que no se escuchen lo podemos hacer con su filtro, como viene cortaría las frecuencias por debajo de 880 Hz eso te quitaría mucho de la voz humana, si quieres conservar la voz tienes que poner por lo menos 100 o menos. El último control para cortar las frecuencias más altas, si mi vídeo es solo de voz, Suelo poner 12.000 porque así limpio un poco de frecuencias por encima de esa cifra y apenas se notará. Pero esto es un mundo y depende de muchos factores. También hay que saber un poco de ecualización y también hay ya miles de vídeos de especialistas que te lo explicarán mejor que yo. Cuando lo tengas todo listo, dale a aceptar. Luego ya puedes usar el botón para exportar tu vídeo ya con la dinámica más corregida. Entender la compresión y la ecualización no es fácil. Si tienes cualquier duda, puedes preguntar y te contestaré seguramente. Un saludo y buen día.